Muy bien, ya casi octubre estamos sí. y algunos que empiezan a preguntarse qué voy a hacer en estas vacaciones. <risa> <risa> Nuevo el tema. Si usted tiene que elegir, Gisela <risa> Campos, ¿a dónde va en este verano? Tiene que ser de cabotaje, Argentina. ¿Y si el presupuesto es 10 mil pesos por día? Bueno, si el presupuesto es 10 mil pesos por día, no le alcanzaría para... Hasta ni... el parque y de vuelta. No, no le alcanza para ninguno de estos, pero hay algunos baratos, ¿eh? Hay eh, que buscar precios. Carlos Paz, Carlos sí. Paz. Paquetes por tres días, sí. desde los 23 o, 23, perdón, 23 o 26 mil pesos, eso quería decir. Por día. No, paquete por tres noches con hoteles de tres estados. Como un ida y vuelta. Como una ida y vuelta, un tachango en Pero, el lugar. Lo que importa es la escapadita. Aparte, 26 Mira, mil está... Antes que en nada... Precio bienvenidas sean las escapaditas, supuesto, ¿no? Esto. Obviamente, por lo menos sirve para desconectar. Pero bueno, vamos a ir directamente también a otro de los puntos que muchísimos están preguntando a la hora de ya ir pensando sí. en las próximas vacaciones. Y una de ellas es la Costa Atlántica. Exactamente, el más buscado, al menos en las agencias en las cuales estuvimos sondeando. Precios y gente que ya está cerrando, ya compró los paquetes. Prepárese, si usted se quiere a la Costa Atlántica, yo le tiro un datito nada más y ya vemos todo después dale, la nota. Dale. Entre 50 y 70 mil pesos por día. Durísimo. Vamos ¿Eh? a verlo. Medianamente todos los días tenemos consultas diarias de lo que es la costa para lo que es la temporada de Mar del Plata 22-23. Mucha familia, mucha pareja, gente sola, no sola, de todo tipo. Uh -huh. y... ¿Van a consultar o concretan ya el viaje? Y digamos que un 70-30. Uh -huh. eh, varios consultan, varios concretan. Ya directamente muchos vienen decididos sabiendo a cómo se va moviendo la economía día a día. Claro. Entonces varios como que van a adelantarse a algún tipo de aumento que pueda haber brusco en algún momento y ya tener algo asegurado. ¿Y para... ¿Cuáles son los lugares más elegidos? Y hoy por hoy, a esta altura del año, Mar del Plata. ¿Y los precios, los paquetes ¿cuánto salen, por ejemplo? ¿Qué precios tenés en mente? Y Carlos Paz va de los 26 mil pesos. Uh -huh. Cataratas... Carlos Paz. Carlos Paz qué incluye. Y tenés tres noches de alojamiento con pensión completa, hotelería de tres estrellas, uh -huh. algunas excursiones incluidas, coches semicama y coches propios, totalmente. Mil pesos por persona. Por persona. ¿Y Mar del Plata. Y Mar del Plata va desde los 50 mil pesos en adelante. ¿Qué incluye? Tenés la hotelería, el traslado, el desayuno, uh -huh. las siete noches de alojamiento. Cataratas también está bueno, son cinco noches, tenés una noche en Carlos Paz, cuatro en cataratas, media pensión, excursiones incluidas. Y eso va de los 52.500 en adelante. Y en precios ha aumentado mucho lo que es la temporada, Ten... calculamos que un mar del plata saltamos del año pasado de algo de 40 a este año de algo de más o menos 60, 65, 70 mil pesos para lo que es Costa Atlántica. ¿no? Piden mucho, preguntan mucho si se puede llevar la carpita, la silleta en el micro, pero bueno, eh, por lo que teníamos entendido, no los dejan subir, así que bueno, ese es otro tema para que la gente vaya allá y sepa que tiene que alquilarlo allá. Pero está carísimo. Sí, está caro, está caro, pero bueno, en el micro de acá no lo están dejando salir con, el, con, con esos elementos. Ahí está. Entonces hay que ir preparándose. Un paquete de siete días, entre 50 mil y 70 mil pesos por persona. Exactamente. Y lo que decíamos, Carlos Paz, 26 mil paquete por 3 días. Tres Muy días. Igual, o sea, tenés tené para todas las opciones. Exactamente. Lo y que ya es que está comprando. Quizás no saben hacer tan largas las vacaciones, pero una vacación al fin. Exactamente. Ver las vacaciones ahí. ¿Usted tiene claro, pensado, pegando. Pablo, dónde ir? Siempre tengo pensado. ¿Sí? Sí. Pues, llego al final en la recta. Yo no voy a salir. Bueno, sí, ver al winner, la bandera cuadros, sí, bueno Pero pensando. por ahí, viste, con anticipación, vas de a poquito, de sí, a poquito. Hay que hacer Entonces, el esfuerzo por lo menos no espaciar me... en la zona, conocer sí, los poco. Sí, desconectarse de algún manera, lugar. Hacer algún plan.